Lo Que está ocurriendo en la República Dominicana, si sí comienza el día después de veras de mañana, eso yo se lo aseguro. Bueno, y de nuestros compañeros que están en su casa, tenemos uno que no está precisamente en su casa, pero no está con nosotros en el estudio. Es Yerjan la antigua a quien vamos a escuchar en este momento. Así que Yerjan, buenos días, adelante. Vamos a ver. ¿eh? Bien, como hoy es viernes, vamos a iniciar live, Yo, yo espero que tú vengas live y que te mantenga live para uno comenzar este viernes sin, sin sobresalto. Mira lo que él mandó bueno, a la tablet sí, Voy a comenzar live eh, felicitando al equipo de las redes de la, del portal tenor.com.de porque en el día de ayer... La plataforma de YouTube de Telenor eh, llegó a los 100.000 suscriptores y qué bueno, ¿verdad?, eh, este logro de todo un equipo de trabajo eh, de esta plataforma, ¿verdad?, la Telenor.com.do, que fue una, una idea de Julio César Vallas, pero, ¿verdad?, que actualmente está siendo dirigida por nuestro amigo eh, Génesis Ariel Méndez, eh, a quien yo considero que es eh, el estratega de plataformas digitales de la región más efectivo eh, que podamos nosotros, o de la actualidad más bien, que ha logrado posicionar eh, cada una de las plataformas, tanto Facebook como Instagram y el YouTube y la propia página, en los primeros lugares de toda la región. Y ahí con Génesis, naturalmente, saludar a, también a, a todo el equipo, a Marcos Rosado. A Santiago, a Santiago Payano, a Manauri de a Jesús Daniel Villalona, que escribe, ¿verdad? También a Jorge Salazar, a Diego de Taveras, todo ese equipo, y además también al equipo de prensa, que naturalmente nutre eh, gran parte de las informaciones que son publicadas en la plataforma, y a todos los programas de treno que son la base fundamental de, de contenido de esta plataforma. Así que felicidades a Genesis y a todo el equipo por este logro de haber llegado a los 100.000 suscriptores en la plataforma de YouTube. Periodistas como sí. Giovanni Paulino, Robinson, sí. eh, Polanco y el mismo Vladimir son parte de los que nutren, ¿no? Y bueno, y los demás muchachos, los que nutren. Correcto. Eh, eh, Correcto. Eh, así Porque es. es una plataforma de contenido general. Cuando te referiste a Julio César, ¿te referiste al padre o al hijo? Al hijo. No, al es hijo. Una, es, la, la página es una idea, eh, un proyecto que inició de Julio Julito, César. De De Julito. Sí. Ok. Julito. Bien, señores, cambiando de tema, eh, quiero eh, que me coloquen unas imágenes que yo mandé a la tablet. Unas fotografías. Para indicar algo, ¿verdad?, con relación a, a lo que tiene que ver con la comunicación. Hay comunicadores, lamentablemente, que viven dando palos a ciegas. Que viven hablando eh, de lo primero que encuentran en Twitter, de lo primero que encuentran en una red social. No, no investigan y lamentablemente... Eso es lo primero que salen a decir. Y lo peor de todo es que a veces están en televisión y van a decirle al público de la televisión: eso que vieron en redes sociales, lo comparten como, una, como un hecho cierto. No sé si lo podemos ver, muchachos, eh, en el WhatsApp. Yo lo acabo de enviar ahí una fotografía. Del de periódico Hoy, en una ocasión en San Francisco de Macorís había una huelga bastante caliente y un amigo nuestro le hizo un montaje a una de las calles de San Francisco de Macorís donde puso un tanque de guerra. El periódico sí, sí, Hoy... ¿Ustedes se acuerdan de ese show? El eh. periódico Hoy publicó esa fotografía que fue un montaje de un amigo nuestro y la subió en su primera plana. Si pueden colocar la foto... Fíjense que esa fue la primera plana, que fue incluso objeto de vergüenza para el periódico Hoy. Eh, más para adelante dar la fotografía, muchachos. ¿Y qué pasó? Mírala, ese fue el montaje en el periódico Hoy. Parece que el periodista no investigó la fuente... Y cogió eso de las redes sociales y lo dio como un hecho cierto y pasó la vergüenza de su vida. Imagino que lo cancelaron, entiendo yo, por, por tremenda metida de patas, porque un medio nacional le hace una publicación que luego tuvo que desmentir. ¿Qué yo quiero significar con esto? Que la comunicación debe ser responsable. No todo lo que uno ve en redes sociales lo puede dar como un hecho cierto. No todo lo que uno eh, eh, ve que publican, a veces cosas que son montajes como ese, por eso lo traje a colación, a veces cosas que son montajes preparados, uno lo ve en redes sociales y usted va y lo comparte en un, en un programa, por ejemplo, de radio de televisión y lo da como un hecho cierto. Eso no es comunicación responsable. Por eso yo siempre digo aquí que con los temas que yo trato en este programa, por lo menos en, en, en el caso mío, reto a cualquiera que lo debata conmigo. Porque lo primero que yo hago es investigarlo, estudiarlo. Y, y hasta que yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, no lo digo. No lo digo. Entonces, eh, hacer un llamado a, a los comunicadores, en, en sentido general, a que, caramba, tratemos de hacer una comunicación más responsable, que lo que nosotros vayamos a decir sea, sea, sea realmente una información verídica, para que no nos pase como eso que le pasó al periódico Hoy, que publicó un tanque de guerra en una calle de San Francisco de Macorís, cuando aquí, caramba, por Dios. Lamentablemente pasaron la vergüenza y tuvieron que retractarse de eso. Pónganlo la puerta a la muchacha para que ustedes vean. Y eso le debe servir de reflexión a los comunicadores que hacen, eh, ¿verdad? Eh, que, los que están en la televisión, en la radio y hasta en las propias redes sociales. Si usted se respeta, si usted se respeta, antes de usted publicar una, una, una, una información, tiene que saber si es verídica o no, si usted la puede comprobar cómo yendo a la fuente. Yendo a la fuente. Hay que ir a la fuente para usted poder saber si algo es verdad o no. Porque de eso que vimos ahora del montaje. Entonces, un llamado a, a los amigos comunicadores para que no se encuentren, eh, ¿verdad? Porque que dice lo que no deben, oye lo que no quiere, eh, con relación a, a esas informaciones falsas que se publican de montajes. Por otro lado, eh, ya la otra parte de mi comentario, quiero, a propósito de, de, de, de, de palos a ciegas, la OMS, y tengo ahí, muchachos, unos videos que quiero compartir con ustedes, atención, Joanny, <risa> anteriormente, en enero, el 28 de enero del año 2020, yo había dicho, en este propio programa, que había que, que, que emitir alarma de emergencia mundial un alboroto, porque a veces no entendemos que cuando uno dice las cosas en función de lo que uno puede investigar, un alboroto dije también en esa fecha, y lo vamos a colocar ahora para que ustedes lo vean, dije que había que, que llamar a emergencia mundial, que había que decretar emergencia mundial, dos días después la OMS lo hizo dije que había que cerrar todos los aeropuertos y prohibir la entrada de todo el que viniera de Asia pensaron que yo estaba loco, hoy tenemos todos los aeropuertos cerrados o sea lo que yo decía, en función de la investigación que yo había hecho, se está dando justamente ahora. Un poquito tarde, pero se dio. Vamos a escuchar eso que yo dije en, aquel, en aquella ocasión. Señores, ¿cuántos muertos van ya? No, no tuve la oportunidad 106 de ver. muertos. Imagínense Entonces, ustedes. Y más de 4.000 infectados. Van más de 100 muertos en apenas unas semanas y tanto. ¿Qué será en la República Dominicana, señores? No podemos jugar con eso. No podemos y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos para algunas eh, eh, regiones del país, hay que hacerlo. Y si tenemos que poner ahí una maquinaria, invertir todos los cuartos todo del mundo para que no nos entre, Pero acuérdate puerta, lo que te hay dije, que hacerlo. Acuérdate lo que te dije, la industria del turismo es una economía de burbuja. Claro, y el, el transporte de, eh, eh, de larga distancia fue prohibido. Los trenes o sea, y los aviones están está prohibidos. Están paralizados, significa está que todo ellos tienen paralizado. el país en cuarentena prácticamente y le dicen, tú no puedes salir de ahí. Bueno, es, pero... La es... China le dice a su gente? Tú no puedes salir de esa ciudad. Nosotros podemos decirle a China... Aquí tú no me vas a entrar hasta que se resuelva ese problema. Mira. Es, eh, que, es que el problema no caería a nosotros. Dieron, el pla, o sea, dieron el, la fecha, vamos a decir, de una. El que debe existir. Pero, de Pero igual. eso no dice países, la OPS. La OPS de no igual, dice eso. Wanner. Y los países son soberanos. De igual, esos, esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar. De igual, se Pero puede nada es un país paralizado, porque miren qué es lo que pasa. ¿Y por, por qué entonces ya prohibieron el transporte de larga distancia? Los trenes y los autobuses, por ejemplo, que cruzaban de una ciudad a otra, están paralizados. Pero, Significa que ellos están diciendo: espérate, si aquí es que está el foco, eh, vamos a, a, a ustedes a aislarlo de lo demás para que no me contaminen a toda esta gente. Entonces, si China ahora mismo es el foco, eh, independientemente de que sabemos que, que hay eh, eh, ciudades más comerciales afectadas. Y, y que hay negocios que hacer. Eh, pero tenemos que frenar eso ahí porque es una cuestión de emergencia mundial por más que quiera decir que no eh, estamos hablando de que más de 100 muertos en apenas dos semanas en China en China porque no es Haití eso no es Haití ni es Guatemala ni es Venezuela ni es República Dominicana es China y estamos hablando de uno de los países con, una, con la tecnología eh, eh, de punta entonces tenemos que pensar en eso bueno lo que sí decidimos de esperar que aunque Dios, eh, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré ponernos nosotros Bien, pudieron escuchar ustedes, en ese momento me la adelanté a la OMS diciéndole lo que tenían que hacer en función de la investigación que habíamos hecho y en función del país donde se estaba desarrollando esto, y me la adelanté al propio país, a la República Dominicana, diciéndole, había que cerrar el país, hoy lo tenemos cerrado. Ah, pues no estaba tan loco yo cuando decía eso. Lo que pasa es que hay que tener visión a futuro y, y tratar de investigar, tratar de investigar cuando uno va a decir las cosas para poder argumentar. ¿Qué pasa con la OMS? Ha seguido dando palos a ciegas. Lamentablemente, ha seguido dando palos a ciegas. ¿Por qué? Por ejemplo, en principio ya dijeron, y ahí están las fotos, muchachos, para, para que me la vayan colocando en el mismo orden, dijeron que el llamado de emergencia eh, se iba a hacer después. Eh, dijeron que era contraproducente cerrar las fronteras. Hoy están todas las fronteras cerradas. Eh, luego dijeron que, ¿verdad?, Hoy actualmente están todas cerradas, ¿verdad? Que sí. Luego dijeron que la mascarilla era solamente para personas contagiadas. Oigan ¿no han hecho, señores, para personas contagiadas y para los que cuidaban a los contagiados. Hoy están usando la mascarilla. ¿Se acuerdan ustedes que yo lo decía? Vamos a la mascarilla como quiera. Independientemente de lo que diga la OMS, hoy la están utilizando. Luego, eh, bueno, pues se dijo que no, que no tenían realmente una seguridad de que el, el, el coronavirus se contagiaba por objetos. Y lo último, porque ya se me acabó el tiempo, fue que recomendaron el uso de la hidroxicloriquina para el tratamiento del de COVID. Cuando miren que ahora lo suspendieron, porque resulta que la hidroxicloriquina estaba matando gente. La hidroxicloriquina estaba matando gente. ¿Por qué? Porque aceleraba el corazón. Por eso está ahí. ¿Por qué? Eh, un estudio reveló que este medicamento es ineficaz y que era contraproducente su uso, señores. Entonces, ¿qué yo, ¿qué yo entiendo? Que ahora hay que hacer una investigación para atrás para ver cuánta gente murieron realmente de COVID y cuánta gente murieron de porque la hidroxicloroquina le provocó eh, eh, arritma, arritma cardíaca y, y situaciones ¿verdad? Eh, del corazón. Ahora deberíamos estar haciendo investigaciones y lamentablemente, aunque sean muchos, pero por país, volver a, a, a, a investigar esos cadáveres, a ver de qué murió uno y de qué murió otro. Porque no es posible que la OMS siga dando palos a ciegas, diciendo una cosa y luego diciendo la otra cuando llevan muertos, cuando hay gente que lo, ha, que lo ha pagado caro eso. Míralo ahí. La OMS suspende temporalmente los incendios clínicos como hidroxicloriquina. ¿Por qué? Porque había gente que, los, que se estaba muriendo, incluso ese estudio que se hizo reveló que, es, que la hidroxicloroquina estaba provocando muertes, acelerando muertes en muchísimos pacientes. Así que los países deben abocarse a una, a una investigación profunda para determinar quiénes murieron de COVID y quiénes, quiénes murieron de por la el, el, el, el aplicación de ese medicamento de la hidroxicloroquina. Sabemos que ante el COVID, mucha gente lamentablemente lo que está es inventando, el mundo entero lo que está es ensayando, pero la OMS debe cuidar de, de lo que hace porque es la entidad que rige la salud a nivel mundial. Bueno, por esa razón ha perdido mucha, mucha credibilidad. Yo lo decía también, Amado. Lo que pasa, Yerjan, es que cuando tú planteaste lo que planteaste, era demasiado temprano realmente. Imagínate tú el daño a la economía que se ha, prov se ha provocado con este encierro de estos dos meses, casi tres. Eh, imagínate tú que hubiese sido desde febrero o enero que se cierra. ¿Qué iba a pasar? Habían elecciones de por medio, el tema económico. En realidad... Eh, de alguna manera fue correcto esperar a ver qué iba a pasar. Lo que sí donde fallamos, donde trastabillamos realmente, fue en el tema de los aeropuertos. De hecho, aquí nosotros criticamos el hecho de que todavía los aeropuertos estaban abiertos cuando ya por el mundo se estaban conociendo los casos, sobre todo en Italia. y sobre... Y, y... Pero tardamos, todos los países sí, tardaron. ¿no? Sí, sí, sí, se tardó. Y aquí se tardó, incluso todavía estaban llegando aviones de Italia. Y ya Italia estaba sumamente agravada en ese momento. No sé si recuerda esa no, parte. Y todavía se sigue Chacurra. investigando sobre el virus porque hay muchas cosas que se desconocen. Así es. Es una vaina desgraciada, decía un tío mío. <risa> porque, porque una es desgraciación, es, dice sí, la gente. Porque es que <risa> afecta el corazón, afecta los pulmones, el, riñón, los todo. Sí, los riñones, virus, el cerebro. Tienen un hombre, un virus, un virus como que se aprovecha. Sí, sano sí. para ser. El... Vamos a WhatsApp. A Adelante, gracias Carolina, por el vamos tema. A <risa>